Creo que es importante eh, la militancia porque creo que nosotras como artistas, en este caso artistas drag, tenemos una cierta responsabilidad porque somos por ahí una cara visible dentro de lo que es la comunidad LGBT, entonces creo que tenemos que pensar aparte de artistas la responsabilidad que tenemos como personas al ser cara visible y poder eh, militar y por ahí visibilizar luchas sociales que, que no se ven, que no salen en los medios de comunicaciones y creo que esa es nuestra responsabilidad como drag queens, de, de también usar el arte como una herramienta de militancia.